De que voy a chocar aquí. ¡Ay, Dios mío! a salgan temprano de sus casas si no quieren coger un tapón de más de una hora. ¡Gracias! Personalmente, con esta <ríe> chica, yo no me despertaría por primera vez. Hola mis chicos, buenos días. Estoy súper cansada. Lo único que voy a hacer como rutina de maquillaje ahora mismo es echarme mi cremitas de hidratante. Y esto para luego maquillarme en el carro cuando llegue a la universidad. Primero la hidratante, porque siento la cara súper seca. Y luego este que tiene sunscreen. En esta cartera tengo todos los maquillajes que me voy a poner hoy, si es que me maquillo ahorita. Así que mejor me voy porque quiero irme a las seis y media de aquí y me falta desayunar. Espérate, que voy a chocar aquí. Ay, Dios mío. Y ahora en Puerto Rico es una hazaña. Bueno, pues aquí me encuentro, son las 6:49. Salí más tarde de lo que debía por desayunar. Pero aquí vamos. Voy a llevar a mi hermanito a la escuela. Es su primer día también. Y pues luego voy a mi universidad, se supone que llega a las 8. Pero con el tapón, creo que una hora y 10 minutos no me va a dar. Vamos a ver. Bueno mi gente, David, no se ve tu cara, <risa> ya estamos llegando a la escuela y son las 7 de la mañana Voy a tener que llevar a David todos estos días para la escuela ¿Cómo? ¡Ay no me quieres de chofer! Nada te busca un Uber, hasta aquí son como unos 15 dólares, barato por el 4 días más que te quedan se queda pelado Ya, ya, vamos a dejar al nene que está grande Ya, ya está en 11 Mira para allá, ya cambió la luz oh, Otra luz más Yay. Bye Bueno Yo les voy a enseñar ya mismo el tapón que hay Voy a llegar casi a las 8 Así que voy a maquillar en el carro con mi Carterita Mientras escucho un poquito de música Porque si no Literalmente esto, esto está parado. Y estoy a 10 minutos de la universidad y voy a llegar en 25 minutos más. ¡Wow! Literalmente quiero que vean el tapón horrible que hay, ¿ok? Estamos parados aquí y todavía no me he ido de esta pequeña avenida, ¿ok? Literalmente yo puedo hacer unas rutinas de maquillaje aquí Bueno, ahora me voy a poner el concealer Literalmente me, me moví un, un pie Concealer Para tapar un poquito de esta ojera. Ponemos solo un poco porque voy para la universidad No voy para una fiesta Ok Difuminamos Muy, muy bien, ok Ahora tapamos la ojera. Seguimos parados Así que podemos seguir. ¡Ay, porque esto tiene sombra negra! ¡Ya está! Ahora va un poquito de polvo. Ok, nos movimos. Esperen. ¡Uh! Nos movimos un poquito, oye. Vamos a proseguir con el polvo. Y un poquito de baking aquí. Para que dure el maquillaje todo el día. Bueno, aunque voy a estar hasta las 12 en la universidad, pero ajá. Uh, vamos a poner un poco de polvo. Para sellar la área del corrector. Morales, salgan temprano de sus casas si no quieren coger un tapón de más de una hora. Gracias. Ahora me voy a poner un poquito de bronzer. Porque los últimos días no fui para la playa. No he cogido más sol. Es este, como ustedes saben. Oh, my God. ¡Woo! ¡We are moving! Moving, moving, moving Vamos para el otro ladito Me echo un montón, pero no se preocupen Me lo voy a regalar ahora ya he hecho un poquito en la nariz Amiga, siento que estoy haciendo un mess Ya estamos Ahora va el blush Estoy usando este de Sephora No puedo creer que esté haciendo un tutorial aquí, literal. Ok, solo falta la máscara y el highlight Ay, mis pulseritas. Ve, yo preparé esto toda anoche para estar ready. Mi highlight con esta sombrita. Adiós, con esta brochita. Ya estamos. Ahora va más cara y más no. Nos hemos movido aproximadamente 20 pies. 20 pies, ¿ok? Y ya son las 7 y media se supone que llegaba a las y 37 según el gps que marca más feo uno pone cuando se está poniendo la máscara y ya porque no traje el listing porque tenía que estornudar ahora cuando tenía la máscara ya chicas el maquillaje está terminado y pueden llegar a los sitios a tiempo porque no tienen que maquillarse en la casa no por favor no me hagan caso ok bye les doy el update ahorita cuando lleguemos a la universidad ok bueno mi gente, son las 8 y 27. Estoy media hora tarde. Pero ya llegué. Hey. Llegué súper tarde, pero estoy aquí. Ay, miren quién, quién tuvo que venir al teatro a buscar su termo. Este es mi trabajo. Estoy en la tarima ahora mismo, pero ese no es el lugar donde yo trabajo. Trabajo en el teatro como tal. Pero. Este es uno de los camerinos. Y pues sí, ya me voy. Que esto está bien oscuro y hace calor. Ah, otro de ya comí. Comí con Damini, pero no lo grabé porque estamos como que un poquito en Rush. Con el tiempo, pero no. Un poquito de chileo en la 1 En lo que dan las tres para irme a buscar a mi hermano a la escuela life. Bueno, mis, mis chicos, <ríe> me da risa Bueno, mi gente, lo voy a cortar el pelo a mi abuela por primera vez como parte del de primer día de universidad ¿Cómo te sientes, Awe? Me siento bien Dios. <ríe> ¡Ay, no puedo, abue! Mira, chicas, personalmente, con esta chica <ríe> yo no me voy a cortar por primera vez Agua y tú. Yo me corto, porque a Pero bueno, yo se lo corto. Mira, mami hablando por allá. Yo mami. No, lo corto. no. Yo me ofrecí porque agua quería, así que pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Tengo aquí la, la los instrumentos. Y pues vamos allá. Muy Bueno, el look terminado de Awe. Tan, tan, tan, tan ready. Sí. ¡Ah! Mire qué linda. Con su pelo redondito. ¿Te gustó Awe? Sí. Sí. Me encantó. Ah, pues quedó, quedó contratada para otro, otro día. Sí. sí seguro. <ríe> bueno, bye.